Lo que buscamos es construir un protocolo de seguimiento frente a esta emergencia sanitaria que determine cómo vamos a actuar en relación a la actividad comunitaria, la actividad cultural, comercial, deportiva porque es lo que está esperando nuestra, nuestros vecinos, nuestras vecinas. Nuestra comunidad nos necesitan vernos juntos, que tengamos políticas activas vinculados a esto de, de, de enfocar fuertemente en la, en la prevención y en la contención de, del coronavirus y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo junto a nuestros secretarios de salud, a nuestros secretarios de seguridad, a nuestros secretarios de educación. Digo, un trabajo que, bueno, que está dando resultados indudablemente. ¿no? Estamos tomando medidas en nuestro distrito que van en contra resonancia con esas medidas que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, y el gobierno nacional, eh, claramente estamos armando distintos dispositivos de manera articulada, como bien decía Lucas, este, la misma, el mismo mensaje tiene que ser para el ciudadano y la ciudadana de Ituzaingó, el comerciante, los docentes, es importantísimo que se queden en sus casas.